Buenas noches con todos y todas, eh, un gusto estar el día de hoy. Eh, mi nombre es Sebastián Salgado, yo soy gerente de proyectos de la Fundación DEVAL, eh, del de área internacional de la Fundación. Nosotros estamos acá en Quito, Ecuador, y trabajamos en cuatro países eh, con el programa Prenatal, que eh, la propuesta de Prenatal es la prevención de enfermedades y deficiencias que puedan generar discapacidades. En otras palabras, trabajamos la salud materno-infantil con un enfoque de prevención. Estamos en Ecuador, en Bolivia, Honduras y El Salvador. El día de hoy vamos a tener un Facebook Live eh, donde vamos a conocer más sobre lo que hacen las dulas. ¿ya? Yo al menos tengo un conocimiento general, no tengo la, el conocimiento a profundidad sobre la labor de las dulas, labor que considero que... Es muy relevante conocer a profundidad y poder entender y un poco tener la oportunidad de conversar con una profesional. En este caso, el día de hoy nos acompaña desde Bolivia, desde La Paz, Bolivia, Paola Valderramas Fuentes. Paola es educadora perinatal, ha sido dula, tiene amplia experiencia como dula de parto y posparto, y ha sido instructora de masaje infantil educadora menstrual para niños también y tiene estudios de partería y enfermería. Entonces, un poco la idea del día de hoy es poder compartir con Paola y entender todo el trabajo que ella realiza. ¿ya? El día de hoy, eh, además de eso, vamos también a tener la oportunidad de conocer algunas eh, opciones de que ustedes puedan tomar el programa prenatal eh, en Bolivia específicamente. Hoy día este Facebook Live, sobre todo, eh, le vamos a dar mucha importancia a Bolivia y darles oportunidades también a todos los bolivianos y bolivianas que nos están escuchando para que puedan tomar el curso diplomado del programa prenatal. Eh, para que ustedes sepan, desde ya les aviso a todos y todas, los, todos y todas las interesadas, eh, es posible tomar el diplomado eh, del de programa prenatal en Bolivia con un precio especial. Normalmente cuesta el, el eh, diplomado 1,120 bolivianos. Si es una persona individual, eh, puede tomarlo por 1,000 bolivianos y se inscribe ya. O sea, en estas semanas tiene que inscribirse. Eh, nosotros vamos a dejar todos los links y todos los vínculos para que ustedes puedan eh, inscribirse. Y si tienen un grupo, es decir, desde tres personas o más, baja a 800 bolivianos. Entonces es un precio especial que por este... Esta ocasión lo vamos a hacer y porque nosotros en este caso eh, queremos dar ese privilegio a los bolivianos y bolivianas que nos están viendo en este Facebook Live. Entonces, sin sí, más, yo creo que eh, eh, vamos a hablar sobre el tema de DULAS. Eh, es DULAS, Parto Humanizado y Amor. Y como es DULAS, Parto Humanizado y Amor, primero vamos a hablar sobre el Parto Humanizado y un poco vamos a tener una pequeña introducción a la temática, eh, un poco de contextualización con nuestro director de Bolivia, que es el doctor Elmer Vega. Así que, eh, las últimas indicaciones. Vamos a tener la introducción de Elmer, el doctor Elmer Vega. Luego vamos a hablar con, con Paola, que es nuestra dula invitada. Y luego vamos a tener preguntas, ¿no? Entonces, eh, quédense para todo el Facebook Live. Durante todo el transcurso, ustedes pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus inquietudes. A mí me gustaría saber, y a todos en la Fundación nos gustaría saber si hay dudas en sus países, ¿no? ¿Qué entienden por dudas? ¿Qué es lo que ustedes conocen y cuáles son sus inquietudes? Y finalmente, es importante que ustedes puedan hacer eh, durante el Facebook Live todas las preguntas que puedan, eh, eh, que, que ustedes tengan. Y finalmente, quienes participan en el live y se quedan hasta el final, tienen la oportunidad de obtener un certificado contestando unas preguntas que vamos a dejar también en un link. Es decir, puedes preguntar. Y también puedes eh, obtener un certificado siempre y cuando contestes correctamente a unas preguntas que nosotros vamos a hacer. Ese certificado es de la Fundación de Val y aplica para todos los participantes de Live. Así que atentos, quédense hasta el final y aprovechemos este lindo espacio que nos ha ayudado todo el equipo de Bolivia de la Fundación de DEVAL. Adelante, eh, doctor Elmer Vega, para que un poco nos pueda comentar, hacer una pequeña introducción. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Sebastián, este, a todo el equipo, buenas noches a, a, toda, a todos los países donde intervenimos con el programa, Honduras, El Salvador, Ecuador y Bolivia. Bueno, estamos como siempre tratando de presentar temas novedosos dentro de lo que definimos como ejes temáticos del programa prenatal en los países que les he mencionado. Y en este caso vamos a estar conversando sobre el parto humanizado y el trabajo de las dulas. Adelante, Verónica. La siguiente. Entonces, este, vamos a hablar de lo que es el parto humanizado y amor. Eh, humanizar el parto implica comprender varios aspectos, eh, como por ejemplo el aspecto emocional, el aspecto fisiológico, el, el aspecto instintivo que representa el, el parto y permitir que la mujer experimente su labor de parto en forma libre y segura. Eh, en los últimos años se ha estado poniendo de moda el parto humanizado y en algunos países se lo denomina también como partos despetado. Eh, la primera muestra de amor que experimenta un ser humano es nacer y este acontecimiento es el que puede, determinará eh, la esencia del ser humano en el futuro. Y es muy importante a, como profesionales, no solamente de la salud, sino también de las áreas de educación y de desarrollo social, eh, tener el conocimiento científico de lo que es la expresión natural del amor y su relación con el embarazo, el parto y la lactancia, pues algún aspecto que se pueda afectar estas etapas puede alterar alguna de las... Eh, el futuro del ser humano. Entonces la seguridad es un factor importante para que la madre eh, se sienta cómoda durante el parto. Y esta seguridad eh, inicia al sentirse acompañada, ¿no? afectuosamente de preferencia, eh, la compañía de otra mujer o de una persona que ella elija preferentemente. Y es por esta necesidad de seguridad que la presencia de una dula ha adquirido una gran importancia en muchos países alrededor del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, España, Holanda, Polonia, el Reino Unido trabajan con, con dulas en el trabajo de parto. Siguiente. Entonces, este, en este nuevo contexto del parto humanizado se aparece un personaje que siempre estuvo junto a las madres que, se, que parían a sus hijos, como son la partera o comadrona. Eh, actualmente, por ejemplo, en Bolivia eh, trabajamos con lo que es eh, la medicina también tradicional, en algunos servicios de salud trabajan conjuntamente el equipo médico eh, dirigido por el Ministerio de Salud, pero también la sociedad boliviana, por ejemplo, de medicina tradicional, que dentro de sus componentes están las parteras. Entonces, desde tiempos ancestrales, los partos han, han sido asistidos por por una partera, porque sobre todo este, estas personas les daban el apoyo emocional ¿no? a las mujeres que estaban en trabajo de parto. Entonces, actualmente se está eh, produciendo una desvalorización de este solo. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, este, los estudios que se han realizado en los países que les he mencionado este, desde hace dos décadas, aproximadamente en relación al efecto positivo de las doulas en el parto y el puerperio han demostrado resultados positivos y sorprendentes y es por eso que el día de hoy hemos invitado a paola que además de hacer el trabajo de doula en la paz también ha hecho el curso de capacitación con el programa eh, y bueno nos va a comentar un poquito de lo que es su trabajo relacionado a la teoría adelante paola hola cómo están buenas noches muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Fundación por permitirme poder llegar a muchas, mucho personal médico, mucho personal de salud y poder eh, hablar sobre este hermoso tema ¿no? que es el parto humanizado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre eh, una, una nueva visión. Si me puedes, por favor, cambiar la, la diapositiva. super gracias. Cuando hablamos de una nueva visión, eh, quiero decir que la gestación... Para la mujer es un estado completamente eh, nuevo, importante, único, irrepetible. Entonces, a la mujer a nivel emocional la vuelve un poco vulnerable, ¿no? Porque tiene muchas preguntas, muchos miedos, o no quiere volver a repetir lo que le pasó, o quiere que sea algo fantástico, quiere que sea inolvidable, etc. Entonces, en ella eh, empiezan a tener muchos... Eh, Muchos matices, cosas muy lindas, cosas que nunca había experimentado eh, a nivel físico, emocional. Hay muchos cambios. Entonces, ¿qué es lo más importante como personales médicos, como personales de salud, como eh, ciudadanos? Es que nosotros podamos comprender que la mujer en este estado necesita mucho apoyo, mucho cariño, mucha empatía y mucho mucho respaldo. Y no tratarla como si fuese un número más de la ficha o un no un nombre vacío o un número de cama, sino de verdad tratarla con mucha empatía, con eh, comprender que para ella este estado es algo muy muy importante y la va a marcar, la va a marcar mucho. Entonces es muy importante apoyar. Y cuando hablo de una nueva visión, estamos hablando de un modelo holístico. Yo sé que hay muchos, hay tres clases de modelo, pero para no hacerlo pesado, vamos a hablar sobre el modelo holístico. Y este modelo holístico habla mucho sobre eh, que somos un todo, ¿no? que somos cuerpo, mente, psiquis, sociedad, etc. Y a esto es lo que queremos eh, cambiar, queremos eh, cambiar el paradigma. ¿no? Queremos que eh, la, la atención a la mujer gestante sea una atención global, entera, de comprender que ella a nivel emocional, a nivel físico, hay cambios. Entonces hay que apoyarla y ayudarla un montón. Y ver al embarazo, a la gestación, no como algo que está enfermo o que está en constante peligro, sino ver como que el cuerpo sabe lo que hace, el cuerpo trabaja tranquilo, y si es un embarazo que está sano, que es un, un embarazo saludable, todo el proceso va a ser satisfactorio. Entonces darle a la mujer esa oportunidad de decirle, confía en tu cuerpo, deja que tu cuerpo trabaje, y si es que hay algo que se necesita, nosotros estamos aquí. ¿Entienden? Eso es lo más importante, es como que ella, ella confía en sí misma para poder que todo esto fluya. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué significa eh, una dula? ¿no? Una dula en realidad es como una sierva, como alguien que acompaña, alguien que está ahí presente. Eso es una dula. Las dulas están hace muchos, muchos, muchos, muchos, muchos años y en realidad, eh, en realidad siglos, porque es tan antigua como es antiguo los nacimientos. No por nada estamos aquí en el año 2000. Eso significa que hay muchas, muchos nacimientos hubieron y eh, la mujer siempre necesitó ayuda, apoyo eh, de otra mujer para poder trascender todo este proceso que es tan natural, que es lo más importante entender lo que es natural. Entonces, a eso me refiero que Dula significa sierva, no es, es como una sirvienta, es como que alguien que ayuda, apoya, está ahí. Y está en todo el proceso, desde el momento que ella quiere, eh, que ella quiere gestar, después ella está embarazada o está gestando, en el nacimiento y en el puerperio. Eso es lo que significa una dula. Una dula es eso, es una mujer, es una mujer eh, que acompaña, que está presente, que eh, escucha, que le ayuda a empoderarse a la mujer. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, los beneficios de una dula. ¿Cuáles son los beneficios de una dula? Uno es la reducción de cesáreas. Eh, y esto voy a enmarcar y es bien importante que como personal de salud eh, comprendamos que la OMS ha hablado sobre eh, algo muy importante, que son como sus recomendaciones. Y dentro de las recomendaciones está que máximo debería haber un 15% de cesáreas. Pero lastimosamente esto ha disparado, no estamos hablando de que por todo y por nada cesárea, ¿no? Eh, entonces, hasta la mujer la vemos como que una opción, señora puede dar parto natural o cesárea, es como una opción y no debería ser así, porque un nacimiento es algo natural, es algo fisiológico, es algo que el cuerpo sabe hacerlo y la cesárea solo se debería de utilizar si es que corre peligro la madre o el bebé, ¿no? Entonces, tratemos de eh, enfocarnos, tratemos de comprender y no ver al, al, al nacimiento como algo médico, como algo para eh, medicalizarlo, sino más al contrario, démonos cuenta que el nacimiento, como nos dijo el doctor, es, algo, es un evento tan importante para una persona porque es el inicio de la vida externa, ¿no? Intra, extrauterina, entonces tenemos que comprender que la mujer tiene que empoderarse, tiene que sentir que es capaz de poder criar, dar a luz, criar, amamantar, etcétera, a su, a su bebé, a su a sus hijos, y ella eh, va a poder dar todo ese amor y ese cariño a esa personita, que el día de mañana va a ser un ser humano, que va a influen va a tener eh, su protagonismo en este mundo. Entonces es muy importante darnos cuenta eh, que cada nacimiento es una oportunidad para que este mundo pueda ser, pueda ser mejor, ¿no? porque lastimosamente estamos en un mundo que cada vez parece que está peor, entonces, si empezamos a cambiar desde el nacimiento muchas cosas, como un, un nacimiento mucho más humanizado, recibir al bebé con más calor, ¿no? no verlo como que algo que hay que ver que esté bien nomás. No, es darles ese amor, ese cariño, eh, esa, ese, ese toque de empatía, de comprender que tiene frío, que es un cambio, que ese bebé está, está llegando a un mundo donde no lo conoce, tiene miedo, le hace frío, una sensación completamente nueva para ese bebé. Entonces, como personal de salud, si empiezo a darme cuenta que ese bebé siente, sufre, tiene miedo, voy a empezar a tratar también, lo, o sea, tratarlo a él y a la madre con mucho cariño y mucho respeto a lo que significa un nacimiento. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las funciones de una dula? La función de una dula eh, es uno... Eh, guiar, acompañar eh, a la madre y al papá, ¿no? Siempre es importante no excluir al papá. Y a mí me encantan las fotos que les estoy mostrando porque son, son mías, eh, en su mayoría. Y cuando tuve la oportunidad de poder eh, te, atender a, eh, como, como mmm, les puedo explicar, en partos, en un, en un centro de salud en la ciudad del Alto, me dio la alegría de que la doctora que, que estaba ahí a cargo, aceptaba al papá. ¿no? Entonces, para la mujer era tan feliz ver que en este proceso tan hermoso que es el nacimiento, su pareja, que es, forma parte de todo esto, estaba presente. Durante el trabajo de parto, la ayudaba a respirar, hacíamos ejercicios, estaba conectado en ese momento, y esto ayuda también mucho, demasiado, en el vínculo de papá, mamá, hijo, ¿no? En esta, en esta trilogía que es tan, tan, tan importante y tan linda porque el padre empieza a sentirse parte de todo esto porque siempre solamente es la mujer, ¿no? La mujer y el bebé nada más, pero el papá se lo saca, se lo excluye y no es justo, no es justo que pase esto porque el papá es parte de todo este proceso tan hermoso y la mujer se siente muy feliz. Entonces, eh, la función de una duda es que al papá lo incluya, ¿no? Que incluya, que esté presente, que escuche las clases. La, la, la Dula puede hacer, eh, puede enseñarle a respirar, puede enseñarle a hacer ejercicios, puede, eh, son los, las clases de psicoprofilácticos. Eh, también la Dula le, le ayuda mucho en el trabajo de parto para que esté más tranquila, más serena, para que no corra a la, a la primera contracción al, al hospital o al, o al centro médico, sino que espere en su casa, que es lo ideal hasta que el parto evolucione, entonces en realidad ahí sí necesita ir al, al centro de salud. ¿no? Entonces es bien importante la función de una adula porque trae calma, trae eh, ayuda, comprensión a la pareja, a la mamá, etc. La siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la importancia del empoderamiento del cuerpo. Este tema es súper lindo y es el qué en realidad una dula está presente, ¿no? Una dula lo que hace es empoderar. Y seguramente han escuchado mucho el tema de empoderar y a veces hasta más se usa, pero la palabra y la realidad del empoderamiento es darle a alguien lo que se le ha quitado, ¿no? Darle el poder a algo, ¿no? Darle, yo te doy el poder sobre ti misma. Tú tienes... Eh, las mujeres hace muchos, muchos, muchos años podían dar luz solas, tranquilas, sin la necesidad de un médico. Eh, y esto era por qué, porque la mujer sabía que ella podía hacerlo, porque su cuerpo es algo natural, ¿no? Obviamente aquí no vamos a hablar que había no había mucho, eh, había mucha muerte, etcétera. Ese es otro tema. Pero hablo sobre la conciencia de la mujer de que ella sabía que es algo natural, así como veía la vaca que daba a luz, a la gata, a la perra, etcétera, ella sabía que este proceso es suyo. Entonces lo sentía propio, sabía sus procesos, sabía qué tenía que hacer. Y esto con el tiempo por medicalizar el trabajo de parto, el parto y el embarazo, se empezó a quitar a la mujer eh, mucha importancia de ella misma. no Ella es como que si no me siento segura, si no tengo un médico a mi lado. No me siento segura eh, si no hay reflectores, si están médicos, están anestesiólogos, etc. O sea, la mujer tiene tanto miedo de dar a luz que prefiere, por más que esté sana ella, cesárea. Y esto es porque la mujer no se siente poderosa consigo misma. Entonces el empoderamiento significa que a la mujer se le va a entregar lo que es de ella. Decirle, es tu cuerpo, hablando del modelo holístico, es tu responsabilidad, es tu cuerpo... Conócete, escúchate y aprende a lo que tu cuerpo te está diciendo. Y deja que tu cuerpo trabaje y confía en él. Esto significa un empoderamiento del cuerpo femenino. Que la mujer sea dueña de su decisión. O sea, que ella decida qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Y esto eh, siempre va con lo de la mano que, que yo les enseño a las mamás. Que eh, la información es poder. Si una mujer no sabe, no se prepara, no escucha, no lee, es bien difícil que ella pueda decir, tome decisiones en base a su poder. Entonces es bien importante este punto porque la, la duda lo que hace es hacer que la madre se sienta capaz de poder tomar decisiones. Que la madre se empodere, que escucha, que aprenda, que lea, que tenga conciencia sobre lo que significa gestar. Eso, la siguiente creo que ya es la final. Eso es todo. Muchas gracias, Paola. Qué, qué este, claro, diría yo, y qué directo sobre eh, eh, un tema que tampoco se conoce, ¿no? Porque casi siempre se habla de las dulas, de, de, de, de las personas que hemos escuchado, pero no conocemos muy a profundidad su rol ni entendemos cuál es su lugar. Tenemos algunas preguntas. Te cuento que tenemos más de 100 personas que nos están viendo. Entonces, hay una muy buena acogida de live. Y, y te felicito porque creo que la gente está muy interesada en todo lo que estás exponiendo. Tengo algunas preguntas que te voy a transmitir y sugiero empecemos este diálogo eh, con el público que nos está viendo. Entonces acá dice, es como que hay una confusión entre la dula y la partera, ¿es lo mismo la dula viene a ser la partera? ¿Aquella que no. le ayuda en el nacimiento del niño o hay cu ¿Cuál es la diferencia con la partera? Perfecta, eh, la pregunta muy buena. No, son completamente diferentes. La partera es una persona de conocimiento ancestral o de una persona que se ha capacitado, ha estudiado eh, y conoce de ginecología, conoce del cuerpo, de la fisiología del cuerpo de, de la mujer. Puede, puede recibir un parto porque tiene conocimiento ya sea adquirido o, eh, por, por estudios, porque hay escuelas ahora que estudias partería, o lo haces de una manera ancestral, que tu abuela, tu tía, o, ¿no? siempre estuviste en esto. Eso es una partera, una partera puede atender un, un, un nacimiento, un parto, debe, y no solamente eso hace una partera, es mucho más allá. Una partera eh, habla sobre la ginecología de la mujer, este, sobre anticonceptivos, ella sabe esto, si ¿sí? ella estudia, una, debería ser una mujer muy preparada, eso es lo que significa, debería ser una mujer muy preparada. En el tema de la fisiología y poder atender todo lo que significa la mujer en su integridad, ¿no? Menopausia, etc. Una dula es una acompañante emocional para la mujer. Emocional. Es más como una, una psicóloga. Sí, es como una, un común alguien, así como aquel que te dice, que te ayuda, que te alienta, que te apoya. Ella es, esa es una dula. Una dula jamás podría, no debería nunca hacer un tacto vaginal. Yeah. No debería jamás atender un parto sola. O sea, nunca debería hacer eso, no en sí, bueno. un expulsivo. Una dula este, no puede recetar algo a la mujer como que tomate estas pastillas o toma esto, jamás, no, no debería. Si es una verdadera dula preparada y que tiene todo, la ética no puede hacer cosas que, que no van. ¿no? Una sí, dula bien. no se pelea con el con el servicio de, de salud, no, sí. no impone sus sus ideas, sus conocimientos, ¿no? No, ¿no? no lo impone, simplemente acompaña, simplemente acompaña. Ya, yeah, perfecto. Y con este tema intercultural que so, en nuestros países es tan importante, ¿cómo ves ahí el trabajo de la Dula? La Dula también tiene una, un, una capacidad de, de poder, por ejemplo, entender toda esta parte eh, de parto intercultural, por ejemplo, el parto humanizado, que eh, muchas veces, eh, dependiendo de la, de la, del contexto, tiene diferentes eh, eh, implicaciones, ¿no? Entonces, no sé cómo, cómo lo ves el tema intercultural en la Dula. Una Dula, sí. Una Dula, para que se den cuenta lo importante, cuando una Dula es de verdad alguien que se ha preparado, alguien que estudia, no impone ideas, etcétera Una Dula está en todo momento de las etapas. ¿Qué significa esto? Puede estar, puede estar en un parto eh, donde está una clínica, Podría, si la clínica la autoriza a ella, que pueda ingresar, puede estar ahí. Una dula puede estar en un parto en casa, en domicilio, puede estar ahí. Una dula puede estar después de la cesárea acompañando a la mujer, ¿no? A nivel emocional. Eh, una dula también puede estar cuando hay, eh, lastimosamente, una muerte de un bebé recién nacido. Acompañando mm -hmm. este duelo, podría estar ahí. Entonces, una dula, si se dan cuenta, es un acompañante emocional para la mujer y el esposo o el papá del bebé. Perfecto. Queda muy claro, muchas gracias. Eh, ¿Son siempre mujeres las dulas? Porque también ahí, eh, ahora que hablabas mucho de género, nosotros como programa también hablamos mucho de masculinidades, ahorita uh -huh. tú decías, no. bueno, la implicación del padre y todas estas cosas. Entonces, bueno, acá también es un rol solo de mujeres dula. No, te cuento que hay, eh, hay hombres que que les gusta esto y se han, eh, se han formado como, como dulas, ¿no? Eh, y hay algo bien importante que cabe recalcar y que me gustaría recalcar sobre todo, que si, nos, si empezamos a buscar más, más de fondo, en realidad el padre, el esposo, si es una persona que está compenetrada con la mujer, que está sintiendo y que se siente él también embarazado, lo vamos a ver así, que adopta este este sentimiento de que estamos gestando en el trabajo de parto porque es largo podría trabajar como una dula para su esposa porque en realidad una dula es alguien que te apoya que te entiende uh -huh. que comprende que está sintiendo esa empatía ese dolor ese sufrimiento o esa ansiedad o esa alegría o, no lo que lo que esté sintiendo la mujer en su momento uh -huh. entonces si un padre de verdad se siente compenetrado con la mujer y es su verdadera compañía, podría ser una su fugaz, como para que su esposa sí lo es. Entonces, eh, es algo que yo también mucho eh, capacito al papá, por eso me encanta trabajar con el papá y la mamá, porque no me sirve de nada hablar solamente con ella cuando el papá está en otra. no O sea, son un equipo ese momento. Entonces, como son un equipo, el papá es, se convierte en una en adula una en ese momento cuando están en el trabajo de parto. Porque no nos olvidemos que el trabajo de parto es largo, pero el trabajo de parto en sus primeros inicios, en las primeras etapas, es largo y deberían estar en la casa. Entonces, en esa intimidad de mamá, papá, nadie más, esposa y esposo. Entonces, ¿ahí quién está? La, el, el esposo. Entonces, es quien debería de ayudar y apoyar. Perfecto, está claro. Vamos con, con la siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden hacer la función de Dula? ¿Se necesitan algunas características específicas, estudios, sí. eh, un perfil, tal me atrevo a decir, este, ¿cómo, debe, cómo debería ser idealmente un, una, una Dula? En realidad una Dula eh, puede ser cualquier persona, hombre o mujer, no importa, la edad no importa. Lo, eh, hay requisitos que son bien importantes que es tener una mente abierta, ¿no? una mente de comprensión de, de, de manera holística, de, comp de comprender que somos mente, cuerpo y, y, y espíritu. Eh, aquí mucho importa el tema de eh, dejar que la mujer sea la última, oye, el esposo y la mujer sean, la, sean los últimos en decidir. No imponer. ¿No? Eh, aprender a escuchar qué es lo que quiere la mujer sin, sin hablar mucho, solo mirarla, escuchar qué es lo que necesita sí tiene que saber mucho sobre eh, cómo es un trabajo de parto, cuáles son las facetas, eh, qué es lo que se necesita, cuáles son eh, los mecanismos para aliviar el dolor de la mujer sin la necesidad de medicarlo. Entonces, sí, eh, la, la, una duda debería de prepararse y de estudiar, así como un médico lo hace, que todos los días salen cosas nuevas, lo mismo, ¿no? estar todo el tiempo estudiando, aprendiendo, etc. Y la parte de sensibilidad, es decir, tal vez de eso... Esto que tú dices, porque a mí me parece que debe ser alguien muy perceptivo o perceptiva para poder un poco entender y no ser, eh, digo, intrusivo, ¿no? También a la vez tener la habilidad de mediar, de tener esto que esto que nosotros en, la, en nuestro programa prenatal hablamos tanto, lo de mediar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo logra en este caso, por ejemplo, entrar en el espacio de la pareja o logra eh, tener esa cercanía con la mujer embarazada, con la mujer que acaba de, de, de dar a luz? Creo que esa parte también es muy importante, sí, ¿no? es, es muy importante que haya conexión con la mujer y el, y el papá. Perfecto. Yo creo que es, siempre es lo que les digo a las familias, es como una mujer cuando va a ginecólogo uh -huh. y dice si me gusta o no, no me gustó. Claro. Pero no porque eh, no tenga un buen trabajo el doctor, ¿no? Sí. no porque tenga retítulos, sino porque hay algo, hay uh -huh. alguna chispa de que te una conecta. Cuestión. Ajá, una conexión que dice sí me gusta este doctor o me gusta esta Dula. No todas las Dulas van a ser iguales, ¿no? Correcto. Hay Dulas que tienen más empatía, menos empatía, más conexión, menos etcétera. Entonces, es algo bien personal. Buenísimo. Genial, Paola. Tenemos más preguntas. Dice, ¿cómo o dónde puedo formarme como Dula? ¿Ve? ya... Quieren seguir tus pasos. Qué lindo, ojalá haya mucho de eso. En realidad, eh, acá en Bolivia no, no, hay una, no hay un centro que se capacite o que en realidad haga esto. Uh -huh. eh, hay en, hay, en, perdón, hay en, en Argentina, hay en España. No nos olvidemos que en realidad eh, en otros países todo esto es ya mucho más natural, mucho más visibilizado, mucho uh -huh. más hasta normal que una dula en, pueda entrar en, en el trabajo de parto en un, en un hospital, en una clínica, uh -huh. o es más, en España está como que el seguro está inmerso una dula. Eh, ¿no? es, eh, si bien no tiene un título universitario, es una formación, es como, es como una partera, es una formación que tú uh -huh. tienes que ir estudiando, aprendiendo, y no te quedas solamente ahí, ¿no? Tienes que buscar más y más y más. ¿Y qué hace a mejor a una Dula? ¿Una, ¿Una gran preparación o una gran experiencia? Los dos. En... Las dos. Sí. Yeah. Es eh, como en todo. Creo que tienes, que tienes que entender, tienes que estar ahí para poder comprender. Y de los errores se aprende mucho, mucho, de mucho. De acuerdo. Debe ser difícil empezar, ¿no? Porque hasta lograr tener esa sensibilidad. Y no, a mí me parece difícil, yo soy súper imprudente y de, de Dula fracasaría, creo yo, de no prometido, pero para, por, por suerte hay otras personas que tienen mucho más tacto. Vamos con una siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo se puede trabajar de manera armónica entre Dulas y el personal de salud? Porque a veces, eh, justo... Cuando tú eh, explicas el, la, la labor del la adulto y cuando tú das las perspectivas, cuando Elmer nos comentaba al inicio el tema de parto humanizado, claro, nosotros en el programa prenatal tú estás feliz, nosotros estamos felices, estamos súper sintonizados, ¿no? Sí, feliz, yo era el oscuro. Entendía también, todo. El programa prenatal a ti te, te, te fluye o, o te, tú te conectas muy bien porque tienes una perspectiva que conecta muy bien con lo que nosotros proponemos, con lo que tú conoces, etcétera pero no siempre es así, ¿no? Y, y la visión tradicional de la medicina, muchas veces la visión jerárquica, me atrevo a decir, también no es fácil de, de romper, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este, no. este, este, este trabajo? ¿Cómo, cómo logro una, un trabajo armónico en un contexto así? Donde, como dijiste, creo que es clave no está tan normalizado en Bolivia, creo que en Ecuador tampoco, ni en los, ninguno de los países donde estamos. Ajá. Lo más importante, considero yo, es poder tener una mente abierta. Lograr entender que la medicina, o sea, el tema de, de la medicina no lo es todo, nunca lo ha sido. Y comprender que solo, solo la parte holística tampoco lo es todo, que uh -huh. se necesita un equilibrio para que sea algo, para que esté bien equilibrado. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Cuando entendamos eso como personal de salud o personas normales, eh, vamos a poder comprender. Que ambos sí se pueden fusionar, respetando este, políticas. Digamos, un ejemplo: si yo soy, yo, me, me autorizan a entrar a una clínica, obviamente voy a cumplir los requisitos que una clínica me dice, ¿no? Ponerme la bata, el cabello recogido, el barbijo, etc. Tengo que respetar eso. Pero también se debería de respetar lo que la adula le pide a la mujer: llevar la pelota. ¿no? Los panitos tibios uh -huh. la música, la aromaterapia. Yo creo que el momento que existe un equilibrio y aceptación, podríamos llegar muy lejos. Perfecto. Y la o sea, experiencia, lo y... más hermoso es que uh -huh. la experiencia de la mujer va a ser tan bella que va a decir, sí, quisiera tener otro hijo. Claro, claro. No, no, o no, no, vuelvo no. a este hospital, digamos, o a esta clínica, vuelvo porque me gustó. Claro. Perfecto. Eh, ¿En cuál mes debe empezar el trabajo de una adulta? Qué buena pregunta. ¿Y qué recomiendas para el rol del padre durante el embarazo? Bueno, algo, creo que lo del rol del padre lo has dicho, si quieres agregar algo, pero esto de cuándo debe empezar es, eh, porque hablábamos del parto y del posparto, ¿no? Entonces, eh, ¿no debe estar en la planificación, por ejemplo, cuando eh, quizás la pareja está pensando en tener un bebé? ¿No debe empezar desde ahí a tener una quizás una, un relacionamiento con esa pareja o tener una buena empatía? De hecho, lo más importante, el nacimiento, de hecho, volvamos un poquito, cada embarazo, cada gestación debería ser planificado, siempre. Entonces me refiero a que me conozco antes de gestar, sano antes de gestar, como persona voy a sanar antes de gestar, porque puede ser que haya vivido cosas no muy gratas en mi eh, niñez, y voy a volver a cometer lo mismo con mi hijo si es que no aprendo a sanar yo como persona. Y eso me va a ayudar, te das cuenta como que nos vamos preparando. Lo ideal sería siempre prepararse. Y es una de las cosas que aprendí también en el curso, que tienes que empezar, ¿no? A nivel emocional, a nivel eh, físico, estar en forma, ¿no? Eh, a nivel eh, de salud, tener todas las vacunas, preparar mi cuerpo con ácido fólico, con hierro, etc. Entonces, tengo que prepararme. Y no solo yo como mujer, también mi pareja. ¿no? Uh -huh, para que uh -huh. de verdad esa concepción sea buena uh -huh. Para que absolutamente todo esté bien desde el principio Perfecto. ¿Y la, y la duda desde cuándo? Pues la duda como les comenté La duda puede estar en la preparación ¿no? emocional Preparación emocional de que a ver si sí, Porque no es fácil gestar No es fácil uh -huh. eh, aceptar todos estos cambios a nivel emocional Que te van a venir cuando emocional, ya estás embarazada Exacto, porque no es fácil Ajá. ¿no? Eh, entonces eh, es muy importante esto Genial, y el otro de tú... del padre pues eh, que, esté, que esté ahí es, más, es, es parte de no, no, nunca se lo debe de excluir jamás. Entonces nuestro embarazo de 12 meses o el 3 más 9 que conoces que maneja sí. la fundación de Val desde el inicio la duda ¿no? O sea desde la planificación sí. sería lo ideal, lo ideal o sea, Podría La preparación el, emocional uh -huh. sí porque ahí te haces muchas preguntas ¿no? justo estamos por sacar un video 3 más 9 ahí lo, lo vas a ver eh, te vamos a compartir, por supuesto, y hablamos mucho de eso de la preparación. ¿Qué preguntas me hago, no? A nivel emocional, incluso el check, un check, un chequeo psicológico, por ejemplo, antes de. Importantísimo. Uh -huh. Exacto. bien no, sí es importante. Claro, eh, eh, por supuesto, ahí la parte psicológica, el tema de la dula se, eh, entra súper bien. Este, siguiente pregunta: eh, ¿La dula debe estar incluida en un protocolo de parto? También muy pregunta. Sería palabra. lo ideal. Eso. Sería lo ideal. Por lo menos recomendada, ¿cómo lo ves tú? ¿O ¿Crees que eh, eh, debería ser algo, eh, eh, digamos, obligatorio? Sí. ¿Qué es lo que pasa? A ver, a veces, a veces en el trabajo de parto no fluye o se estanca por algo que la mujer está sintiendo, algo emocional. Algo, cualquier cosa, se peleó con el esposo, descubrió el esposo que era infiel, no tiene esposo, se peleó con la familia, etcétera Cualquier cosa. Y estos momentos, estos, estos sentimientos, estas emociones que están en la mujer en el trabajo de parto, lastimosamente, y digo lastimosamente porque como no son atendidas y no son escuchadas en su momento, en el trabajo de parto interviene. Entonces, ese, este trabajo de parto está... Muy poco, o sea, no, no son buenas las contracciones, algo sucede, etc. Y cuando la mujer, y me ha pasado que yo sentía que a la mujer algo le pasaba, decía, ¿qué está pasando contigo? ¿Dónde está tu esposa? Y se ponía a llorar. Entonces, ahí te das cuenta, y tienes que ser muy perceptible para hasta saber cómo preguntar las cosas. Entonces, eh, la mujer me contaba una y otra cosa, y le decía que se calme, y se calmaba, y hasta lo soltaba, y el parto fluía. Entonces es bien importante darnos cuenta que en el trabajo de parto es un momento muy delicado a nivel emocional para la mujer. Y si estaba cualquier persona que la pueda apoyar a nivel emocional, esa mujer se va a sentir tan feliz de estar acompañada, que el trabajo de parto de verdad al final es satisfactorio. Y no hay sí. nada más lindo que la mujer después de dar a luz que te diga gracias, sea ¿no? te diga gracias por ayudarme. Eso es algo súper lindo que lo he vivido muchas veces y de verdad es un alivio porque sí te cansa a nivel físico hacer ejercicios, respiraciones, ¿no? Porque es largo, pero es como que yo me siento muy feliz cuando solo me dicen gracias. Gracias por haberme ayudado. Perfecto. Este, vamos, vamos con las últimas preguntas. Muchas gracias por tu paciencia y por tu este generosidad por compartir todos los conocimientos y experiencia que tienes paola eh, esto creo que eh, no sé si ya lo preguntamos si los dulas eh, toman en cuenta los saberes ancestrales algo de esto ya conversamos no sé si quieres agregarlo sí. alguna cosa sí de, de, sí de hecho este de hecho es importante que ella respete como te digo respete las creencias de la de la familia que está acompañando porque puede ser que la familia que está acompañando sea atea. No sé si me doy cuenta. Entonces tiene que entender cómo hablarles. Si la familia cree en los saumerios, tiene que entender cómo entrar ahí. Si la mujer cree, si la familia cree en que la placenta se la debe de, ¿no? Después del nacimiento se la debe de enterrar. Entonces entender, o sea, todo, todo lo que significa que la pareja necesite o sea, la Dula debería de respetar, no imponer jamás, debería de respetar y hasta comprender que las necesidades de la familia. Perfecto. Este, con la siguiente pregunta, por favor, eh, Vero. Eh, vamos con las últimas preguntas, Paola. Eh, simplemente estamos eh, un poco ya para cerrar. Eh, tengo... Eh, unas últimas eh, dos preguntas la una es eh, la dula trabaja con el recién nacido es decir eh, tiene alguna eh, rol ahí en trabajar con el recién nacido o recién nacida eh, yo hablaba por ejemplo cuando hay problemas de sueño o otros tipos de inconvenientes tiene un rol ahí la dula sí eh, ayudar y apoyar a la madre en la lactancia y en el apego precoz y que ese vínculo tan importante pueda dar. Es más, como te decía, si es que es un parto, es un, es un nacimiento por cesárea, si estuviera una dula ahí, podría favorecer o facilitar que los bebés puedan estar cerca de la mamá. No, favorecer al vínculo, a, a, a esa, al agarre temprano, a la lactancia, a eso. Pero no lo toca el bebé. Perfecto. Y vamos con la última pregunta. Eh, Muchas veces se habla de la depresión postparto, y tal vez como una de las cosas más duras, recién vimos, yo recién vi incluso una película que trata sobre el tema de, de depresión postparto acá en Ecuador, muy dura, una de las cosas más incomprendidas, creo, yo más también poco exploradas, me atrevo a decir, ¿cómo ves ahí el rol de una duda Que es una cosa tan dolorosa, incomprendida, donde una mujer muchas veces se aísla y tiene una situación muy, muy complicada, sí. tú decías, puede ser que muere un hijo... Y eh, conozco casos muy, muy dolorosos, ¿no? Entonces, muy ¿cómo ves ahí la labor? Una labor muy demandante y muy compleja. Sí, la, la duda en el tema de, de, de la muerte perinatal o de, de la depresión postparto, yo creo que lo más importante es el acompañamiento. de poder identificar que algo está pasando. No puede una dula diagnosticar, no lo es porque no es psicóloga, pero sí derivar y decirle, este buscar una solución. No nos olvidemos que la mujer no va a entender y no lo va a ver porque una depresión, ella no se da cuenta que está en depresión. ¿Sí? ¿Sí? No va a decir, ah, sí, sí, estoy en depresión. No, pues no lo va a decir. decir no, no tengo nada. Pero el, el trabajo de una adula es poder hablar con la familia y decirles, esto está sucediendo, busquemos una solución. Y hay psicólogas o psicólogos que son especialistas en salud mental perinatal que sí pueden atender, diagnosticar, etcétera, a una mujer que tiene depresión o ha tenido algún duelo. Perfecto, perfecto. Te agradezco eh, muchísimo, Paola, por, por todo tu, tu, tu generosidad, como dije antes, por tu tiempo, tus conocimientos. Eh, eh, muchísimas gracias, siempre serás bienvenida acá en, nuestro, en nuestros lives y en nuestro eh, en Fundación Deval. Este ha sido Pablo Valderrama, que nos ha hablado sobre las dulas, que nos ha, ha, nos ha iluminado muchísimo con sus conocimientos y nos ha, ha ayudado a entender eh, la importancia, la relevancia, dentro de, de todo lo que nosotros como programa prenatal apostamos, y ¿sí? como función de Val. Eh, Simplemente cerrar diciendo que... Eh, las personas que han atendido este Facebook Live van a tener un link aquí en la transmisión, donde pueden contestar unas tres o cuatro preguntas, me parece. A ver si pusieron atención, que Paola eh, fue muy clara. Y si contestan ustedes correctamente, pueden acceder a un certificado. Así que eso y aprovechen en el caso del Diplomado de Bolivia, que bueno, ahí Elmer nos va a contar cómo es la cosa eh, ya para el cierre. Así que muchas gracias de mi lado y no tengo nada más. Gracias, gracias Paola y, y adelante. Gracias. A Muchas gracias. Eh, solamente tal vez este, agregar que eh, en estudios eh, estadísticos que se han hecho en Estados Unidos, eh, se ha logrado demostrar resultados positivos por el trabajo de las dulas, por ejemplo, un 50% menos de cesáreas, 30% menos de uso de analgesia durante el trabajo de parto, eh, la duración del parto ha disminuido en un 25%, <coughs> hay un Uso menor de, de oxitocina, eh, uso menor de anestesia epidural. Entonces, pensando en las investigaciones que ha realizado acá en Bolivia el doctor De La Galvez, que indican que el año 2017, por ejemplo, ha habido un 40% de cesáreas, ¿cómo nos podría ayudar en el país el trabajo de las dulas para bajar estas estadísticas? Y bueno, para terminar también leer algunos comentarios y algunas experiencias, por ejemplo, de gris presa, eh, indica que el empoderamiento del cuerpo femenino en adolescentes es importante la intervención de psicología y DULAS. No estamos atendiendo a muchas adolescentes embarazadas, no sé de qué país eh, indica esa experiencia, pero bueno, en, en América Latina también va creciendo el trabajo de las DULAS. Tengo conocimiento de que hay una institución educativa en La Paz, está sacando un diplomado en DULAS, a quienes les interesa también pueden hacerlo, ¿no? Y obviamente nosotros eh, continuamos acá con el trabajo en Bolivia, eh, con el programa que hemos iniciado el año 2007, con 16 años de experiencia. Eh, les invitamos pues a participar en nuestro programa, en este caso en el diplomado que se denomina Educación en Prevención Prenatal de Discapacidades, con los cuales ya hemos formado más de 3.000 profesionales a nivel nacional, eh, con descuentos especiales. ¿no? Este, nosotros cobramos... ...1.120 bolianos de lo que es la colegiatura a nivel de la Fundación de Val... ...y se paga 500 bolianos a la Universidad de Gabriel Serén Moreno... ...por el apoyo administrativo que nos brinda en posgrado. Entonces, de los 1.120 bolianos que nosotros cobramos... ...estamos dando hasta este próximo viernes... ...si la persona profesional se inscribe en forma independiente bajarle 120 bolivianos adicionales, estaría pagando solamente 1.000 bolivianos más los 500 a la universidad y obviamente una vez que termina el diplomado y aprueba él mismo con el trabajo final, eh, paga el costo de lo que es la certificación. Eh, si hubieran grupos de tres o más personas, podremos incluir, eh, añadir un porcentaje mayor, estarían en este caso pagando por, por grupo 800 bolivianos de los 1.120, ¿no? más los 500 para la universidad. Entonces, este, nuevamente, ¿no? Les agradecemos por estar en este Facebook Live y les invitamos a agregarse a este ejército de mediadores en prevención de enfermedades y deficiencias que tenemos en Bolivia. En todos los niveles hemos formado ya más de 6000 mil personas y cada uno de nosotros trabaja diariamente para darle mejores oportunidades al bebé de nacerlo saludable y obviamente poder crecer óptimamente. Muchas gracias al equipo de Fundación de vale en Ecuador y a los asistentes y nos estamos viendo pronto.